Hey, muy buenas Yo soy Sierra y bienvenidos a estos podcast Podcast eh, Que nadie ve Ando muy cansado, tengo mucho sueño Y... Ha sido un turno pesado, bastante Y eso que es entre semana, por lo general Los turnos pesados son los fines de semana Que la gente se aloca un poco más Y tenía ganas de hacer un podcast hace mucho que no hacía uno me veo como a la mierda ya sé ando sudado lleno de tierra sangre otras cosas y realmente y realmente no sé muy bien de qué platicar pero bueno ustedes no van a escuchar porque tengo el radio bajo sin embargo yo estoy pendiente del radio y en este momento acaban de, bueno, ocurrir un robo. Acaba de ocurrir un robo y al parecer tienen a los presuntos a la vista. Hay compañeros ya en el lugar, así que voy a dirigirme hacia allá con, bueno, es con prontitud, con, con velocidad, porque no sabemos, bueno, sí sabemos que ellos son, pero no queremos que escapen. Lo bueno es que son las 4 de la mañana y no hay mucha gente en la calle, no hay tráfico. Así que puedo llegar rápido. Y a lo mejor quizá de eso vamos a hablar el turno... El turno. El, este día, esta noche, esta noche. ¿De qué hago yo cuando trabajo en realidad? Fuera de los chistes, fuera de las pláticas y de las historias que cuento. Este... Algo, lo más común que pase un turno de noche. Aparte de, bueno, entre, en fin de semana. De fiestas, de gente... Borracha, haciendo su desastre, es lo que más ocurre son robos. De hecho, hemos tenido no robos, pero sí intentos bastantes hoy, muchísimos más de lo normal. Muchísimo más de lo normal. No sé qué está pasando con los, los que buscan, bueno, por lo general, la gente que está haciendo estos robos en la noche, pues solamente buscan algo que robar para intercambiarlo después por droga y, y ya, nada más. Probablemente este sea es el caso de hoy Al que me dirijo Vamos a llegar rápido, estoy algo lejos Pero Más vale llegar Hay otras unidades cerca, más vale llegar También, no importa llegar tarde Y tratar de, de dar un, un círculo perimetral De búsqueda En caso de que los compañeros que lleguen primero No, lo, no localicen al presunto Lo malo es que uh, me tan, tan, tan, tan, bueno, así me gusta ir rápido, pero con sueño, con sueño es peligroso manejar, porque uno está menos atento. De hecho, hacer este video me mantiene despierto bastante, si no, pondría música a todo volumen, eso ayuda también mucho. Hay que llegar ahí rápido. Ah, decía, a lo mejor de esto vamos a platicar de qué hago yo en un turno de noche. Obviamente, por cuestiones de derechos humanos de, de la privacidad de las personas Que arresto Placas de vehículos No puedo No puedo Mostrarles una detención como tal Aunque en realidad quisiera Porque Bueno, estaría cometiendo una Una falta a mi reglamento Que es exhibir a las personas detenidas Lo que hicieron Porque todos somos bueno, según nuestro código penal, todos son inocentes, hasta demostrar lo contrario. No importa que lo hayamos visto asesinar a alguien, es inocente. Pero, pues bueno, son las leyes, y hay que cumplirlas, así como, como se debe. Llevamos como a medio camino apenas. Así que, hay que llegar rápido. Y el camino está cortado. Quisiera tener otra cámara para que ustedes puedan ver el frente. Sería sería más interesante, quizá para ustedes. <coughs> ok, a lo mejor ahorita hago un corte o dejo grabando y después lo edito. La verdad, no lo sé. Ya casi llegamos, ya veo las unidades. Están, oye, ¿dónde están lejos? Ay, aquí hay bastantes baches. Eso va a ser un problema. A ver, porque mi unidad es un vehículo tipo sedán. No es muy alto, entonces los baches pegan fuerte, pero hay que llegar con esos ladrones. Mi cubrebocas está un poco sucio, por eso ya lo tengo guardado, pero más vale prevenir que cualquier cosa. Ya llegamos al lugar, así que espérenme un poco, espérenme un poco más vamos a ver si podemos poner la cámara frontal Bueno, ya quedó a lo... Bueno, efectivamente, tardé en llegar, estaba muy lejos yo. Este, no sé si iba a ponerle, poderles poner una secuencia... La verdad no, no pasa mucha acción. Solo tratamos de verificar un local del cual, el cual robaron. Sin embargo, bueno, yo peso 110 kilos, me quería subir, pero la plataforma era de un falso plafón, de un material que se rompe muy fácilmente, esas paredes que son acartonadas. Entonces, para ninguno de nosotros salió viable poder subir y verificar Entonces, yo ya me voy a poner rumbo a mi sector Este, y mis compañeros que son del área se van a quedar ahí esperando para que nos puedan abrir la puerta Y, bueno, hablar al dueño del local y que abran la puerta Esta cosa se está cayendo Ahí no, está bien La verdad ahorita no me importa mi estética Porque... Ah, siento que me brilla la cara. Y ahorita vamos a otro evento. Fíjense, son las 4 de la mañana. 4 sí. de la mañana. Y ahorita vamos a otro evento. En la... <risa> ya decía decir las calles como si estuvieran aquí conmigo. Es simplemente ahora sí una fiesta escandalosa. Me raro miércoles, pero pues, bueno, la gente es así Y estoy tratando de recordar dónde está la calle que mencionaron, dónde está ocurriendo Ya van dos compañeros para allá, ahora estoy lejos de ahí Porque me alejé para poder apoyar en este lugar Y bueno, espero que la gente entienda y acá te las indicaciones De que son las 4 de la mañana, hay gente que trabaja y por eso hay que bajar el volumen o, o dar por terminada su fiesta. Además, declaro el, el COVID-19 que sigue presente. A ver, vamos a recordar hacia dónde está, hacia dónde está. Según yo, es hacia la izquierda. Vamos para acá. Este... Y pues básicamente, así como me ven ahorita... Fuera de todas las bromas que hago Fuera de todos los chistes o pláticas Es esto Andar estresado de un lugar a otro De un lugar a otro Muchos ven un policía y dicen Ay qué padre andarse paseando todo el día No me estoy paseando Voy de un lugar, termino, voy a otro Termino, voy a otro, termino Y a veces hay pausas Que puedes aprovechar para comer, tomar agua, fumarte un cigarro No sé, relajarte un poco e Incluso ahí no puedes relajarte Tienes que estar pendiente de todo tu entorno poder mirar hacia un punto hacia enfrente porque estás conduciendo y poder mirar hacia los lados con tu vista con tu visión periférica o directamente voltear vamos a ver vamos a ver de hecho a ver si nos encontramos a alguien a esta hora también ha habido muchos robos por esta área a esta hora y entre semana incluso voy a brillarme a ver si en este local no se ve nada y está todo bien cerrado porque ahí incluso dejan la puerta abierta cuando roban ah por cierto este no le no sé si les mencioné o si se los mencioné que del robo al que acabamos de ir sí agarraron a los a los presuntos y los atraparon sí los arrestaron y están bajo custodia entonces es un buen trabajo hicieron un buen trabajo mis compañeros se la rifaron porque los dos salieron corriendo. Trataron de escapar, pero no lo lograron. Y lo, lo que me parece más curioso es que los dos trataron de robar una tienda de ropa de mujer. Eh, ¿Para qué? No sé. Eran de esos... No, no es por discriminar. Eran de esos drogadictos... Que huelen mal, que sé que... O sea, se nota, se siente, se percibe Que llevan dos o tres semanas sin bañarse Entonces, ¿para qué robar ropa de mujer? No la vas a vender tan fácil Ni te la van a cambiar por droga tan fácil No, no veo la razón por la que lo haría No sé si yo fuera un drogadicto a punto así De que ya quiero droga, no sé, a lo mejor... Ha habido, ha habido robos a, a, a vehículos que les quitan la batería, el estéreo... Y eso a lo mejor te lo pueden cambiar más sencillo, pero... Oye, perro... Este, pero... ¿Robar roba ropa de mujer para para qué? Ah, bueno... Al parecer, la fiesta no es por donde yo pensé que era... Bueno... Vamos a tratar de ampliar el recorrido y también... Quiero llegar a una... Es, es como un lote baldío atrás de una plaza Donde también han robado mucho Pero algo muy curioso de ahí es que Antes de robar o después de robar este Las personas que han agarrado ahí Bueno, que no han, han, han agarrado a varias Pero ha habido casos muy particulares Donde... Donde los que roban son adictos a la heroína que no se, los que no sepan, la heroína es una droga que se disuelve, bueno, se calienta con un encendedor, se vuelve líquida, se mete en una jeringa y se inyecta en las venas del, de la coyuntura del. Bueno, se puede inyectar en cualquier lado, pero se inyecta en las venas directamente y causa un efecto alucinante, alucinógeno, perdón, alucinante, alucinógeno adormecedor. Alguien drogado con heroína no tiene la capacidad motriz de hacer nada. Pero él está volando Y ha pasado que roban Ahí mismo se, se pican, como diría un modismo Se drogan Se inyectan su, su heroína Y se quedan ahí, sentados o, o, o acostados, viajando Con todas las cosas robadas Entonces, es como que... Gracias por ponérmelo tan fácil Y ya es un punto que quiero... Quiero limpiar, quiero paso por ahí a menudo para tratar de localizar a los que andan robando en esa plaza. Ya ha bajado mucho la incidencia, porque cuando me los llevo yo soy, platico muy bien con ellos. Les hago saber que lo que hacen está mal. Todo conforme a derecho, obviamente. Les, les, les digo que hay consecuencias jurídico-penales para que, para que no vuelvan a robar. Y, y al parecer han tomado... Han tomado nota y ya no han robado al menos ahí Pero no falta el que se quiere pasar de listo Y piensa que yo estoy ocupado O piensa que yo estoy comiendo O peor aún, piensa que yo estoy dormido Y no es así Así que vamos a entrar aquí De hecho, a ver, va a cambiar la cámara A ver, en estos momentos Están viendo la parte No sé por qué, tengo que pausar el video a fuerzas este para cambiar la cámara No puedo cambiarla mientras grabo No sé por qué Pero bueno Vamos a prender estas luces Vamos a apagar mi luz interior Vamos a prender las luces de la unidad Laterales y frontales Para más iluminación Y... Bueno No se ve nadie No se ve nadie No se ve nada No se ve nada por aquí Ni nada por allá Bueno Ah... Bueno, como, como pueden ver aquí hay un desastre hay mucha, hay mucha ropa, hay muchas cosas quemadas Hay basura Donde llegan aquí se drogan y, y listo Y de hecho, bueno, voy a darle otra vuelta Solo para, que, para enseñarles Cómo se introducen los ladrones al lugar Déjenme, termino de dar la vuelta Esa pared que está justo enfrente nuestra Enfrente mía, ustedes, bueno, nuestra es, mide 1, 2, 3, 4, 5, aproximadamente 8 mmm, metros, 10 metros ellos se agarran haciendo palanca con su propio peso de estos postes para lograr subir, pasar un alambre de púas y del lado derecho una cerca eléctrica para poder subirse al techo del local y tratar de ingresar rompiendo el techo no sé ustedes, pero si yo fuera un ladrón es demasiado trabajo pero hasta, hasta ahí llega el, la desesperación. Los hace hacer cosas que realmente uno, bueno y sano, diría No, no voy a hacer eso, es peligroso, me voy a matar. Porque una caída desde ahí podría ser mortal. Pero a ellos no les importa mucho. Volviendo conmigo a la cámara frontal, trasera, bueno, es mi cámara frontal. Ustedes me entienden. También voy a dar un recorrido en el interior de la plaza. Que realmente aquí nunca ha habido robos, nunca se ha visto alguien tratando de forzar, forcejear, forzar una puerta. Pero mejor prevenir. Ver a través de los cristales con las luces largas es muy importante. Y no, de momento todo está tranquilo. No ha habido, no, no hay vidrio rotos, no hay. No hay, no sé, escaleras hechas con ladrillos que me digan que alguien estuvo aquí. Entonces, por lo pronto, hoy, espero, porque ya menos sale el sol, espero que hoy no, no haya un robo. Vamos a ver qué más hay por aquí. Ah, otra cosa que les quisiera platicar: muchas veces ustedes pueden ver un oficial mmm, sin las luces de emergencia prendidas, sin la sirena que viene siendo esta. No sé si se va a escuchar eso, sin eso encendido pasándose semáforos o bueno, pues sí, pasándose semáforos oyendo muy recio, muy rápido es por una razón muy sencilla, que solo requiere un poco de sentido común para entenderlo imagínense que a mí me reportan un robo o gente introduciéndose en una casa o algo por el estilo si yo voy con las luces encendidas en todo momento así como la sirena, como, como, como comúnmente se le, se le conoce, yo ya estoy alertando a las personas que están cometiendo el delito que voy para allá, porque ellos, si están en un punto alto, van a ver mis luces, y si no, van a escucharme, los, lo, que le va a dar, los que, lo que les va a dar tiempo de poder escapar. Entonces, muchas veces, vamos normales, rápido, pero con las luces normales, y al momento de pasar un semáforo Las encendemos que muchos creen No, es que se las pasan solo por abusones Se las pasan porque pueden o, Oye, yo salgo hasta las 8 o 9 de la mañana De nada me sirve pasarme un semáforo antes No tengo apuro en lo absoluto Pero bueno, es la mentalidad de algunas personas Voy también a, a darle un recorrido a una casa abandonada Donde se está metiendo... Unos, pues sí, adictos. Pero esos adictos son los que están robando dentro de la colonia. E incluso han tratado de golpear a, a, a vecinos de, del área. Solo que estoy un poco. No sé tan lejos. Vamos a llegar. No sé tan lejos. Vamos a cortar camino por por una calle que conozco. Y con eso llegaremos más rápido. Bueno, de hecho. Podría incluso cortar aquí, solo echándome una pequeña vuelta Y llegaremos enseguida Estoy pensando más que nada que esto más que un podcast Porque no estoy platicando de ningún tema en específico Es como es como un gameplay de, de mi vida Solo estoy narrando lo que estoy haciendo Pero bueno, espero que les, que les guste, que lo disfruten Que no se aburran porque, bueno, esto aparte me mantiene despierto, me mantiene alerta, me hace pensar, me hace hablar, me hace perder un poco el sueño. Okay. Y pueden ver un poco más la realidad de qué es ser un policía. No, no, es, no todo el tiempo vas a estar disparando, no todo el tiempo vas a estar en una persecución a alta velocidad, tratando de, de alcanzar un vehículo, una persona. A veces... Muchas veces vas a estar Recorriendo lugares que sabes que son problemáticos Tratando de buscar a las personas Que andan robando por el lugar Que andan causando problemas Para evitar que pasen Tratando de encontrar personas Que si bien No es el delito más grave del mundo este, el meterlos el, el arrestarlos Va a evitar que próximamente Roben, va a evitar que se droguen Va a evitar que compren droga ok, eso fue raro, una carriola a media calle, pero no había nadie cerca este, y estaba vacía estaba vacía, se Saber a ver que estaba vacía, no había ningún bebé abandonado, no se preocupen uh, okay, vamos a llegar a esa casa abandonada y ver si encontramos a dicha persona bueno, o dichas personas que se están quedando en el lugar que el otro día entramos a esa casa está abandonada, como les digo y había muchos celulares, muchas carteras, muchos muchos bolsos Lo que significa que ellos están robando No hay que ser un genio Y una, una excusa muy curiosa, usual y estúpida De la gente que se dedica a robar Es que, no sé, sea, puedo ver a alguien caminando por la calle a las 3 de la mañana Haciendo algo que merite una revisión lo reviso, le encuentro cuatro teléfonos, dos carteras trae tres mochilas o tres bolsas de mujer y no sé las bolsas con todo en su interior, maquillajes este no sé, papeles importantes que, que ella sacó no sé, el ticket de, la, de algo que compró no sé, una funda de celular qué otra cosa que no encajaría mm cigarros y resulta que la persona que está revisando ni siquiera fuma y le preguntas oye y esto por qué lo traes y te respondo me la encontré o sea todas las personas que he checado así todas todas todas todas sin excepción me han dicho me han dicho me lo encontré se han encontrado según ellos celulares herramienta baterías de carro estéreos es como que oye por, porque qué después de tantos años y viendo que no funciona, que igual te voy a arrestar porque estás variando los hechos, lo cual es una falta administrativa? ¿Por qué sigues utilizando la misma técnica? Y bueno, vamos a llegar aquí. Aquí es la casa abandonada, que digo. Y va a estar... Está muy grande esta casa. Y a lo mejor no debería entrar solo. Pero lo bueno es que traigo mi GPS donde la central y mis compañeros ven donde estoy en todo momento y vamos a cambiar de cámara para para ver a ver si pasa algo bueno la casa la casa abandonada en cuestión es la que pueden ver aquí a la, a la bueno enfrente suyo no está ni el, tan a la derecha está enfrente suyo así que vamos a ver qué hay en el interior uh, de hecho me los voy a traer conmigo